hermano de mi vida, ¿cómo estás? Cuéntame, te extraño, ¿qué has hecho? envíame una foto tuya que te quiero ver. ¿Te puedo llamar por video?